la salida de pesca 5 y 42 esto es Costa del Este vamos a inaugurar bueno, seguir con la inauguración de la temporada de pesca de pejerreyes 2022 estuvimos en los Orcones y ahora nos vamos a la hermana grande a la salada grande de Madariaga. estaremos más o menos en una hora así que bueno este, más adelante le mostramos dónde es el acceso vamos por el camino de tierra de cabezas de acá vamos hacia pinamar y antes de pinamar le mostramos dónde eh, ingresamos al camino de tierra estamos llegando a la rotonda de mar de ajó y seguimos camino hacia pinamar son aproximadamente unos 50 kilómetros pero antes de pinamar vamos a cortar camino por un camino de tierra que le vamos a ir mostrando nos bueno, vamos a ahorrar unos kilómetros así que eh, está bueno seguramente el camino está bueno yo veo hace bastante así que seguimos viaje bueno acá estamos llegando al camino de tierra antes de llegar a pinamar se llama camino de cabezas de José Cabezas parece que está en buen camino en buen estado así que nos, acá tendremos unos 20, 25 kilómetros hasta la Salada de Madre seguimos viaje no, acá estamos más cerca faltan 7 kilómetros veníamos por camino a tierra, seguimos por camino a tierra, doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha, en, la, en el cruce, y acá nos quedan 7 kilómetros para estar en la Salada Grande de María. Bueno, acá estamos, tempranito llegamos, son 7 menos 20, eh, tuvimos que venir temprano, porque nos informaban Leticia de Urión Lagavi que va a estar cerrado los caminos a, siete de, a partir de las 7 de la mañana, porque hay un rally, así que hasta las 4 de la tarde, así que tuvimos que estar tempranito, eh, con todas las ganas para dar con los grandes matungos en este arranque de temporada de Pejerreyes 2022, en la salada Grande de Madariaga ya sabemos lo que es una de las mejores lagunas para la pesca de esta especie. Así que esperamos tener suerte y les vamos a mostrar ya el embarcadero y salimos a pescar. Bueno, acá estamos con Nicolás Popovich, el reencuentro nuevamente con la esperanza de una nueva temporada de pesquería acá en Madariaga, ¿no? ¿Cómo andás, Che? Muchas gracias por venir, como siempre. Y bueno, sí, este año estamos convencidos de que vamos a tener un año excelente de, de mucha concurrencia de gente y mucha pesca. Sí, la verdad que el año pasado ya fue muy bueno. Hubo pescados de hasta 2 kilos. Sí, sí, sí, sí. Este año... Ya hoy estamos a 19 de febrero y, y ya estamos con, con bastante concurrencia y buena pesca. Eh, nos viene acompañando el clima, a nosotros con la pesca, al turismo que lo tenemos cerca no tanto, sí. porque la verdad que hace frío, ¿viste? no parece febrero, pero bueno, a nosotros nos beneficia y, y estamos trabajando ya. Sí, mucho viento sur que es lo, lo ideal para esta pesca, así que vamos a ver si tenemos suerte hoy. Este, como siempre acá, todo pueden encontrar bajada de embarcación, todos los servicios, ¿no? Todo el servicio, desde bajada, guardería, venta de carnada, limpieza de pescado, frío, lugar para venir a armar sí. una carpa, dormis, eh, motorhome, parrilla, fogones, todo. Espectacular. Bueno, gracias, Nico. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias Dale, a vos gracias, por venir. Gracias. Suerte. Nico, dijimos que había pescado grande. ¿Este cuándo lo pescaron? Este lo pescaron eh, ayer, 18 de febrero del 2022, eh, un pejerrey, no te voy a decir normal, no me voy a agrandar, pero salen muchos, 2 kilos 100, 65 centímetros de largo, un muy buen matumbo, pero este año vamos a llegar a los 3 kilos. Vamos por los 3 kilos entonces. Seguro que sí. Dale, gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. De Los Horcones venimos a la hermana más grande, Sí. Salada grande. Y sí, hay, hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo y conocen bien todo, todo el espejo, así que bueno,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 eh, que se enfrió la laguna, el agua está un poco mejor Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte Sí, tenemos un febrero atípico con temperaturas bajas Mucho sí. viento sur, así que eso ayuda a la pesca ¿no? Sí, sí, sí Y ahí vimos a Nicolás que nos mostró un pejerrey sí, de 2 sí. kilos que sacaron ayer Sí, sí, sí, sí Así sí. que muy, muy, muy me conformo buena. con la mitad nomás Sí <ríe> Ustedes acá con cuántas embarcaciones sí. cuentan Tienen para ofrecerle a los pescadores eh, Nosotros acá <ríe> <ríe> tenemos cuatro embarcaciones propias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 ¡Ah, por Dios! Mirá. Qué bestia, loco. No, no, no, no. hay dentudo. Acá hay dentudo. dónde, no? Ahí Gracias. Todo, todo tres veces ya uh, encima te regaló tres sal que raro ¿eh? lo que faltaba, matungos de costa bajamos la embarcación en la orillita también en la orilla, los primeros que pescaban. matungos de costa arriba para que sacamos una foto que todo todo. la foto la, usa, la Esa pera, esa sigue siendo la pera, César. Faltaba coltado a Un correctivo, pues. No, Madariaga. Sorprende. Espectacular. Espectacular. Es. Espectacular. El salto que dio. ¡Se enojó mal! Uh, ¡Se enojó! ¡Me armó un quilombo! ¡Ahí ¿Qué cosa hizo ahí? ¡Terrible! Ponete papá, a ver si salís vos. copió ¡Compió, compió 10-4! ¡Un pescadazo! Esperá. Uno la salada. ¿Con el guía? Sí, ¿Es que es Grande, ¿eh? no. El que sabe, <risa> pescar los grandes, eh. El copiador. No me no. copiaste No lo copió. El copiador doble en el doble. El copo que Dos copos, a ¿eh? los copos tienen que ser. Copiador. <risa> La goya doblete, pescado, fuerza. No, no, no, sí, no, no, no, no, no, no, vamos. Ay, perdón. Ah, yo Hay un problema, ¿verdad? ¿no? Uy, espectacular la cena. Estaba sacando un pescado y le picó la caña. bien este equipo eh. están haciendo bien las cosas Ahí está ¿Eh? Trabalo y sacalo por lo menos con una caña ajena boludo bueno seguimos la cena otro pique para que vean la intensidad del pique de todos matungos grandes eh. Mira la cola azul. Mira la cola azul, mira qué pescado. Trae un poquito más, trae un poquito más. Ahí está, mira qué pescado. no. Eh, <risa> eso es para que veas que soy buen compañero. Que compañero tenés. Ay, rojo. Ahora sí que si partía de eso te es tiraba con una pantalla. ¿Eh? Dice? Claro, <risa> que dice? esto es toda suerte siempre no? Sí, sí, me pone contento que pesque, eh? ¿Eh? Más, me vale. Me pone que pesque. más vale, vos cumpliste tu tarea sí, sí. como fuera. guía, como guía está, ¿Listo? a ver? vamos con la foto 55 sí, y un, sí. poquito ¿Sí? ¿No? Sí, un poquito más también, si? si un poquito más también Un poquito, no están poquitas, La panita. ¿no? puedo? Grande, che. Ahí, eh. hay que venir a disfrutarlo acá con Urión la Gaby un lujo la pesca y la compañía también eh. el guía Andrés Cabana la tiene, un... la tiene muy clara ahora, Ande te para pesca